La pintura y la caricatura fueron los recursos plásticos con que David Crespo Gastelú supo mostrar su visión del mundo andino su vida corrió a la par que el de Cecilio Guzmán de Rojas, con quien coincidió en la temática de retratar al indio David Crespo Gastelú Nació en la localidad de Corocoro, en el Departamento de La Paz, el 25 de octubre de 1901. Su infancia y juventud las pasó en su natal Corocoro y sus alrededores. Por lo mismo, se formó en el arte de manera autodidacta. Se menciona la finca de Quilloma como lugar determinante para las imágenes que Crespo Gasteluz reproduciría en sus cuadros. El mundo indio era su cosmos. En 1922, a manera de despedida, logra hacer una primera exposición plástica precisamente en Coro Coro. Llega a la ciudad de La Paz en 1923, para en 1924 hacer una primera exposición de su obra. Hasta que en 1932 gana el primer premio. ...con la Cantuta de Oro en el salón denominado Indianista. Paralelamente a ocupar galerías, Crespo Gastelú es requerido... ...por diferentes medios impresos de la época... ...para ilustrar sus páginas especialmente con creaciones en caricaturas. Así, sus dibujos aparecen en revistas como La Semana Gráfica... ...y en periódicos como La Razón, El Diario y Última Hora una faceta sin duda vital para David Crespo Gastelú, fue la fortuna de haber tenido como compañera a una poetisa. En 1928 se casó con Rosenda Caballero, nacida en La Paz en 1905, maestra titulada en la Normal de Sucre. Ella, que tenía el seudónimo de Gloria Serrano, compartió su arte de manera concreta al combinar arte y poesía con las obras Girones Collabinos, impreso en 1933, y Tierras del Cosco, de 1938. Ya pasando los 40 años de edad, en 1945, Crespo Castelú logró una beca para la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Carcoba de Buenos Aires, en Argentina. Paralelamente, ...hace exposiciones de su obra en distintas galerías de aquel país... ...luego de dos años de estudios... ...emprende retorno a Bolivia... ...en el camino de regreso... ...sufre una dolencia cardíaca... ...que al final determina... ...que un 17 de abril de 1947... ...fallezca David Crespo Gastelú... <música> Interesante valoración de la obra de David Crespo Gastelú la tiene el ensayista Mauricio Sousa Crespo, quien nos dice... Yo creo que David Crespo Gastelú y su obra pictórica tiene la misma o mayor importancia que la de un pintor estrictamente contemporáneo, ¿no? a esa primera mitad del siglo XX, eh, que es eh, eh, Guzmán de Rojas. ¿no? Los dos son, de hecho, se conocen y hay un cierto, cierto aire de familia entre sus estilos. Eh, David Crespo, Gasteluno, es tan conocido porque la difusión de sus obras eh, no, no fue la misma que de Guzmán de Rojas, pero eso yo creo que está siendo subsanado lentamente en los últimos 15, 20 años, en que conocemos cada vez más de, de su obra pictórica. Eh, él pertenece a esa generación de pintores que se hacen la pregunta sobre la especificidad de la cultura andina y cómo esa especificidad de una cultura andina, dominantemente aymara habría que decirlo, eh, se puede transformar en un cierto estilo pictórico. Y en sus exploraciones, que son en buena medida autodidactas, a diferencia de las de Guzmán de Rojas, yo creo que hay mucho menos de retórica, retórica indigenista y mucho más de un acercamiento real, eh, una experiencia real de esa cultura andina aymara. Entonces, eh, eh, eh, lo que... Señalaba en algún momento que es eh, esta afirmación tendenciosa y de hecho ridícula de eh, Alcides Arguedas en Pueblo Enfermo, de que las culturas andinas, y él está pensando en la cultura aymara, básicamente que es su referente sobre la cultura andina, son incapaces de la línea curva y que todo es recto. Parecería que la obra de Crespo Gastelú, en su desarrollo, es una especie de respuesta a esa a esa supuesta imposibilidad, que es obvia que no existe, y por eso en la evolución de su pintura hay esta progresiva tendencia a las líneas curvas, a las formas eh, eh, redondeadas, en lo que se podría llamar casi una estética del Kepi, ¿no? del, del bulto, ¿no? de lo redondo, de la madre cargando al hijo, pero de la madre también cargando eh, alimentos. Eso, eso por un lado, y por el otro, lo que me parece fundamental en su, en su obra es esta eh, capacidad de convertirse siempre en partícipe de aquello que retrata, de inscribir el lugar del pintor como alguien que es, está participando de esas escenas, muchas al lado del lago, fiestas, entierros, procesiones, eh, gente esperando el regreso de, de otra gente, Todas estas escenas en las que está claramente marcada la presencia, la mirada del pintor como alguien que participa, como alguien que está ahí.